Acabamos de concluir la Comisión de Estudio de Ayuda a Domicilio. Hoy hemos presentado una propuesta de conclusión final donde hemos aprobado la creación de una sociedad mercantil como modelo más idóneo de gestión a este servicio. Eh, decir que durante lo, todos los estudios e informes de la Comisión y en los debates que se han producido, siempre hemos estado mirando esta, este servicio desde tres prismas o objetivos. Uno era la solvencia para este ayuntamiento, para esta administración local, otra la atención a los, a los y las dependientes, usuarios y usuarias de este servicio y la otra también eh, la clase trabajadora, eh, las trabajadoras que atienden a, esta, a este servicio de dependencia. Eh, teniendo en cuenta esas tres prismas y la, más de la decena de informes que han estado apoyando y constituyendo esta comisión, hemos lanzado esta propuesta final por parte de la Presidencia de bueno, que el mejor modelo de gestión para este servicio sería una sociedad mercantil de titularidad pública. El resultado de las conclusiones finales de la propuesta final de esta comisión de, de estudios de ayuda a domicilio ha salido con ocho votos a favor, eh, cuatro abstenciones y tres votos en contra. Eh, bueno, dentro de la normalidad, como siempre, el Partido Popular no cree en lo público, en la gestión de lo público y ha votado en contra de, de esta propuesta que establece la Sociedad Mercantil de Titularidad Pública como el mejor método de gestión para acudir y, a, y trabajar en, en, en este servicio de la ayuda a la dependencia de domicilio. A partir de este momento. Eh, iniciamos esa cuenta atrás, eh, desde esta comisión se, se eleva a pleno la propuesta final de conclusiones que esperemos vaya en el próximo pleno ordinario del mes de abril y si resultase aprobada eh, esta, estas conclusiones de la comisión de estudios partiríamos el camino para, para construir esa sociedad mercantil de titularidad pública para atender un servicio tan importante eh, que atienda la política de cuidados como es la dependencia.